Hoy quiero recomendarles este canal, detalles de regalos y más, donde aprenderás a hacer variedad de regalos para tus veces especiales, te encantará, ve al canal y no olvides suscribirte. Bienvenidos a mi canal Creaciones Bettina, hoy quiero enviar saludos a Ligny Blasio, Darle Pulido y Luis Marino El tutorial del día de hoy es una petición, te juro amor eterno, olvidó todos esos momentos que vivieron juntos y los felices que fueron Y no te da ninguna explicación y lo único que te dice es que se le acabó el amor Entonces hazle esta tarjeta y demuéstrale que no te vas a morir si no está contigo Demuéstrale que eres más fuerte, así te estés muriendo de amor por él Recuerda que esta tarjeta la puedes personalizar para cualquier ocasión, espero te guste Ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso a cortar un cuadro en cartulina plana roja de 46 centímetros por 46 centímetros y vas a doblar en la mitad para hacer el primer quiebre ahora vamos a doblar al contrario para hacer el segundo quiebre ahora vamos a coger este extremo y lo vamos a llevar hasta esta punta como formando un triángulo y haces el otro quiebre ahora vas a hacer lo mismo con este lado los quiebres nos formarían como una estrella acá lo repasé con el lápiz para que aprecien mejor Ahora vas a tomar una cartulina y vas a cortar un cuadro de este tamaño y vas a doblar en la mitad. Esto sería para hacer un corazón. Cortamos, este sería el molde. De este corazón vamos a sacar o a cortar tres corazones negros, que serían para pegar en estos tres cuadros vas a pegar con silicona líquida igualmente vas a cortar tres corazones de hojas de colores que sean más pequeños que el corazón negro los colores son opcionales los que más les guste y los pegarían así ahora vamos a cortar otro corazón más pequeño que estos. este sería el molde y vamos a cortar tres corazones lo vamos a cortar así, dejando acá esta parte que sería para colocar acá meter dentro de este corazón y poder jalar bien ubicados así acá ya pegué estos, acá es a este corazón lo delineé con marcador negro en esta parte igual a este Lo que hice fue lo siguiente. Cogí el corazón negro, lo doblé en la mitad, le hice el quiebre. Apliqué silicona líquida. Y pegué. Ahora a este corazón le apliqué silicona líquida solo en estos extremos. Y pegué. delineé como les dije esta parte y lo coloqué dentro acá vamos a cortar este papel que nos sobra lo hacemos con los tres corazones vamos a utilizar una foto de Gracie que es la intérprete de la canción más fuerte la letra de esta canción es el mensaje de esta tarjeta, vamos a decorar yo voy a decorar con este papel que tiene unas rayas doradas en caso de que no tengas este papel puedes utilizar cinta papel dorada esto es opcional, puedes decorar como desees y vamos a pegar así en los extremos de la foto ahora vas a tomar cada decoración que va en la parte interior y lo vas a doblar por la mitad y con marcadores vas a escribir la letra de esta canción lo haces en los tres corazones vas a aplicar Murano para decorar acá en los tres corazones copia la frase principal no me mataste y si sí me hiciste más fuerte. y acá como les dije vas a copiar la letra de la canción ahora en la parte inferior de la tarjeta vas a copiar este mensaje solo quiero que sepas y vas a cortar dos corazones uno con el nombre de tu expareja y un mensaje de la canción nos quedaría así, acá te pegué los dos corazones ahora vamos a voltear la tarjeta para doblarla vas a tomar estos dos corazones y vas a doblar hacia adentro En esta parte superior cuando tú ves abra la tarjeta se encontrará con su nombre. Solo quiero que sepas, fuiste el único, así son irónico, con quien quise algo más que físico, algo más romántico, pero se necesitaban dos. Y si tú estás pasando por esta situación, este mensaje es el apropiado para tu des sido todo por hoy algunas de Octubers han subido vídeos de este modelo de tarjetas a mí personalmente me encantó para este mensaje y le hice algunos cambios espero te guste si es así regálame un like compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos hasta la próxima